Dos hombres se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público de San Francisco de Macorís Tras presentar heridas de balas que se las ocasionó otro hombre por viejas rencillas personales Los heridos fueron identificados como Brian Hernández Matías de 20 años Residente en el sector Hermanas Mirabal Y Luis Miguel Mejía de 26 Residente en el sector Mamá Tingó de Vistalvalle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 cuando de un pronto él vino en una, una, una guagua y doble cabina ahí, como con 12 o 13 hombres ahí, nos pagan tiro. ¿Cómo se llama él? No, yo no sé el nombre, yo no lo conozco. ¿Específicamente dónde fue eso? Ahí en los grullones, donde, donde está la cancha y más para abajo listo. Cuando él llegó, ¿qué le dijo? No, no, pues él llegó de un pronto, fue y, Porque yo ni, lo, ni sabía quién era. ¿Ustedes tenían alguna otra gencilla? ¿Se conocían anteriormente? Ey, ey, el otro muchacho le conocían, pero yo no. ¿Cómo se llama tu compañero? Brian. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.